Hola, ¿cómo estás? Soy Claudia Castro. Estamos aquí porque hay que expresarse con libertad y, por sobre todo, las cosas yo creo en vos. Así que dicho esto, ya hablamos de objetivos, hablamos de metas realistas. Eh, ¿Qué nos falta hablar? ¿Con qué seguimos, no? Porque esto da para largo. Bueno, lo primero que tenés que saber es que tenés que tener una visualización positiva de las cosas o sea, tenés que visualizarte tenés que verlo tenés que verlo hecho realidad no es fácil tampoco es imposible de hecho hay libros eh, hay maneras y lo importante es que, que puedas verlo que puedas luego de verlo sentirlo sentir que, que sí ese, esa, soy yo sin lugar a dudas, eh, es lo que vine a hacer. Me siento ahí, como así yo estoy acá grabando este, este video mientras exploro un montón de, de cosas eh, ya en mi camino, por suerte, y con mucho trabajo y esfuerzo, eh, y todo lo que tenés por desarrollar, ¿no? Entonces, visualizar no es como, quizás se sobreentiende o se piensa que visualizar es una cuestión de que ay, si sí, me imagino que ya lo logro, listo, no, no hablo de una visualización personalmente más profunda como de sentir que sí, es posible es posible eso que querés, eso que anhelás eso que sos, sobre todo empezar por visualizarte siendo quien sos ¿por qué digo esto? porque la verdad es que Creo que la tarea más ardua, más difícil es tener el coraje de ser quien uno es. Es el desafío que venimos a hacer todes a este planeta. Y, y en ese camino eh, no te creas que es tan fácil. Ah, yo soy así, soy, yo soy esto. Para poder ser quien sos, Tenés que conocer tus luces, tus colores, tus oscuridades, tu negatividad, tu positividad. Todo, todas las áreas y aristas de tu persona. Cosa que no es tan sencilla y es un trabajo muy arduo. Que bueno, a veces lo podemos identificar con el trabajo del héroe, ¿no? Eh, porque generalmente eh, tenés que hacerlo solo, sola, que Nadie puede hacer el trabajo por vos. Te pueden acompañar. Y todo el tiempo el escenario va cambiando de personajes a medida de que vos vas avanzando casilleros en tu tarea de ser quien sos. Pero el trabajo es tuyo. Nadie puede venir a decirte ¡Ya! ¿Superaste esto? Te ¿Pasaste? Lo pasé por vos, ¿entendés? No, tenés que hacerlo vos. Tenés que ser consciente de eso, que es una tarea de que... ¡Nada! Siempre creo que hay... Dos opciones, ¿no? Puedes elegir resignarte, como hace la mayoría, eh, o puedes elegir con libertad ser quien sos y desarrollarte y que sea que pase lo que tenga que pasar. ¿Por qué digo que es eh, quizás más fácil no hacerlo, ¿no? Porque. Eh, ser quien uno es implica eh, salirse de las estructuras, salirse del molde, de lo que ya está eh, de alguna forma aceptado. Mejor no, hasta acá la, la comodidad está buenísima, pero sí la comodidad en el área de la vida en que elijamos tiene que ver con anular nuestro potencial, nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestra inteligencia es lo peor que te puede pasar. Entonces, el que está cómodo o cómoda eh, no tiene que hacer grandes esfuerzos. El punto es que, ¿qué persona conoces que haya logrado sus sueños, sus objetivos?, y sea transparentemente quien es y pueda brillar y hacer brillar al resto porque de eso se trata, ¿no? tampoco te sirve brillar y querer opacar al resto o querer opacar el resto para poder brillar vos eh, tampoco es... eso es out no va más eso, hace mucho tiempo pero bueno, cuesta es algo que está como instaurado eh, el punto es que justamente por todo este trabajo del héroe para heroína, eh, es que nosotros podemos eh, llegar a hilar fino y saber con conciencia dónde estábamos parados, quiénes éramos, quiénes somos en realidad y quiénes vamos a ser o, o quiénes pretendemos ser eh, en un futuro no muy lejano eh, de acuerdo a ello, ¿no? Todo tiene que estar en armonía. Entonces... Eh, hay un montón de factores que se ponen en juego eh, Apegos, afectos, psicología Hay un montón de, de cuestiones eh, La supervivencia también Y... Lo único que te puedo decir es que... <ríe> tenés que... Hacerte esta pregunta, o sea... ¿Para qué? Uno viene si no viene a ser quien uno es Viniste a ser quien sos Eso está ahí donde quieras no sé llamale universo llamale lo que sea y eso es se traduce como tu gran riqueza es el des, eso es ser que uno hace es desplegar el potencial empezar a desplegar sí, claro es algo que te lo cambia todo te realmente uno no sabe con determinación que, cuáles son las herramientas cuáles son las lo que puede aportar eh, y, y aún más lo que puede hacer para un para el resto no entonces eh, visualizar verte en ganador ganadora ganadores ya sabes que, que me refiero a todos eh, es esencial. Es el pensamiento positivo, pero no positivo maquillado. Ah, sí, que. No, no, firme. O sea, esto es así. Y esto va a suceder con determinación, con decisión. Así. Eso es una herramienta genial y siempre la puedes utilizar, puedes ayudarte de escribir frases de ver películas documentales eh, pod, escuchar podcasts eh, mismo ver este video escucharlo por eh, escuchar música inspiradora pensar que todo lo que vos consumas de alguna forma te está impactando y está haciendo que vos o puedas acercarte a ser quien sos y a, a lograr tus sueños y tus, tus objetivos o te puede quitar años luz lo mismo con los entornos, los entornos positivos, los entornos de aquellos, aquellas, aquellas que, eh, que te apoyan, que, que están ahí, eh, que respetan tus decisiones. Eso es clave y eso puede hacer que vayas así o te unas. Ya después vamos a hablar de eso. Pero principalmente a puerta cerrada... En tu trabajo interno, visualizar que logras las cosas, visualizar que sí lo puedes hacer, que no hay imposibles. Y quizás te sirve no ponerte las metas ups, como te decía antes eh, al inicio de esta serie de videos, sino que vayas tramo a tramo y es mejor ponerse de metas pequeñas que vayan hacia el gran objetivo e ir cumpliéndolas porque eso te va a reducir la sensación de fracaso puede tomar mucho tiempo cumplir un sueño cumplir un gran objetivo en la vida y a veces más tiempo del que vos podés llegar a pensar o creer eh, o no pero generalmente toma tiempo no es que es tan fácil pero el ir, digamos, logrando pequeñas metas hacen que vayas incrementando esa sensación de poder ante eh, saber que estás dando los pasos correctos y saber, sobre todo, que estás en el camino. No hay una sensación más grande y más fuerte del hecho de saber de que estás parado en tus zapatos, en tus estiletos como digo yo, ¿no? Y eso hace que la resiliencia aparezca, que, que perseveres sin dudar, y a veces en ocasiones no muy fortuitas, que de repente miras hacia atrás y decís, ¿cómo lo hice? ¿Cómo persistí igual? Si me caía pedazos, si pasaba esta cosa, esta cuestión, y nunca abandones siempre podés cambiar de opción cambiar de lugar lo que sea cambiar absolutamente todo pero no abandones tus sueños no que no, ya está de edad no los abandones ellos no te van a abandonar es ley ellos siempre van a estar ahí esperando que sigas lo que tenés que hacer es seguir eso es como eh, el hecho de, de estar trabajando un montón de tiempo y justo a medio metro de, de lograr el objetivo abandonaste, renunciaste no sucede así así que no los abandones los sueños buscarle la forma, buscarle la vuelta si no podés preguntar eh, y rodearte de, de, de, digamos, de, de personas que también vayan sin miedo por el mismo camino eh, a la realización de sus personas a la realización de sus sueños ¿no? Eh, es fundamental porque eso te va a ayudar en un montón de momentos de crisis o de momentos en que digas no basta, hasta acá llegué, no puedo más y eso te va a impulsar esas personas te van a impulsar directa o indirectamente y van a hacer que persistas en el camino y que logres tus objetivos sin más te mando un beso enorme. Acordate. Visualización. Fundamental. Ya te de todo lo bueno. Y ya sabes que podés eh, ir a mi página, claudacastro.com. Claudacastro.musical.com.ar. Y allí está el segmento Yo creo en vos. Ahí me puedes dejar lo que quieras. Me encantaría. Bueno, están en mis redes, Instagram. Eh, Nada, sumate, eh, seguime, bueno, suscríbete al este, a YouTube, así le das clic a la campanita y te llegan los otros videos. Acuérdate que eh, esta es una serie que espero pueda contribuirte a que no desistas y a que elijas hacer tu sueño en realidad. Beso enorme, ahora sí, nos vemos.